Vamos a seguir hablando de este tema, este recurso eh, presentado por parte de algunas organizaciones sociales. Nos vamos a, vamos a establecer contacto telefónico con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa del de Alto, el señor David Ticona, porque eh, los trabajadores de la prensa han presentado una acción popular, piden garantizar los servicios de salud en el país. Como está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Muchas gracias, Diego. Eh, en realidad eh, se ha presentado este eh, recurso eh, de garantías constitucionales eh, contra el ministro de Salud, el doctor Rodolfo Rocabado Benavides, contra el gobernador del Departamento de la Paz, doctor Félix Datsipaco. ...el alcalde del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz... ...Luis de Villa Herrero, ...y la alcaldesa del municipio del Alto, Soledad Capetón Tancara. ¿Por qué hemos eh, interpuesto este recurso? Porque el Estado tiene que garantizar el servicio de salud... Eh, no? Para, ...tiene que organizar, dirigir, reglamentar... ...es una, es una eh, competencia constitucional... ...el Estado tiene que eh, dar bienestar a la colectividad, a todos los ciudadanos... El derecho a la salud está con, está garantizado por la Constitución Política del Estado y las diferentes pactos internacionales, convenios internacionales. No puede vulnerarse el derecho a la salud, a la dignidad, el derecho a la vida. Por otra parte, nosotros no estamos en contra de las eh, demandas del sector de los trabajadores en salud, pero tampoco ellos pueden poner en peligro la vida, la seguridad, la salud de las personas que están adoleciendo de una enfermedad. Hay miles de personas que están siendo, eh, que tienen eh, de, eh, malogrado su salud, e imagínense, hoy, por ejemplo, en el hospital de clínicas, nos encontramos por un paro, por un tema administrativo. Los los, los ciudadanos no podemos pagar no los problemas que tienen los diferentes gremios. Por ese motivo que nosotros, como, como los médicos son, los trabajadores en salud son servidores públicos, y eh, en ese sentido que eh, tienen que tener eh, tuición sobre las autoridades el derecho a la vida, la salud, la salubridad pública, el derecho a vivir una di vida digna, de calidad, está siendo lacerada por problemas de, de diferentes gremios. Entonces nosotros no podemos como ciudadanos, además que nuestros afiliados, los trabajadores de la prensa, no contamos, la mayoría, no contamos con servicios, no, no, no tenemos servicios eh, sociales, por consiguiente nos vemos afectados porque tenemos afiliados en La Paz y en El Alto, que cuando se enferman estamos a la mano de Dios. Por consiguiente, eh, hemos interpuesto este recurso a tres eh, eh, estamentos del Estado, ¿no? al gobierno central, al gobierno departamental y al gobierno municipal. Ahora, esa tarde, a las 3 de la tarde, en el eh, juzgado público 11 de la Ciudad de La Paz, va, se va a desarrollar esta, este, esta acción popular para que, el, el, el que el juez, la justicia, ordene a los tres niveles del Estado garantizar el acceso continuo a los servicios de salud en los hospitales públicos. no Entonces, ese es el espíritu de nuestra demanda. Pensamos que estamos al lado de miles de ciudadanos, que niños, jóvenes, personas de la tercera edad, gente que tiene enfermedades terminales, ...que no pueden eh, darse el lujo de suspender sus tratamientos... ...entonces nosotros estamos poniéndonos en esa línea... ...para que de una vez por todas se evite el abuso... ...porque para nosotros es una prepotencia, es un abuso... ...cuando no un sector paraliza afectando a miles de personas. David, quiero hacerle una pregunta... ...me parece interesante que planteen este recurso... ...de Acción Popular para garantizar la salud... ...pero se debería hacer a quienes paran, ¿no? El sector médico paró 70 días el año pasado paró dos días la anterior semana, son ellos los que están vulnerando los derechos de acceso a la salud a la población. Así es, pero al ser los funcionarios públicos dependen de situaciones jerárquicas. ¿Y quiénes son esas personas? Son, en este caso, el ministro de Salud, el gobernador, los alcaldes que tienen que garantizar el acceso a la, a, a, a, a la salud, ¿No? que tiene que ser continuos. nos entenderemos, sí. por favor. ¿Pero quiénes paran? Quienes bueno, están llamando a la mesa del diálogo son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes no se sientan, son parte es. del Colegio Médico de la Paz, por ejemplo, el doctor Luis Larrea, entonces, ¿por qué no se inicia una acción en contra, por atentado contra la salud pública, en contra del sector médico? Bien, en, en torno a ese tema hay una jurisprudencia, el defensor del pueblo ha interpuesto una acción popular en ese sentido y el Tribunal Constitucional le ha rechazado, entonces nosotros hemos... Eh, porque el tribunal mismo ha dicho que no puede ser, ante las, uh, los, los, los eh, en este caso, los agremiados de, de, de la salud, porque no dependen, o sea, no dependen los funcionarios públicos de esas entidades. Como funcionarios públicos tenemos que interponer ante esas autoridades para que eso tenga que surtir efecto. En caso de que los funcionarios públicos no eh, cumplan sus, sus, sus, sus eh, específicas funciones, pueden ser eh, también como medida una desvinculación o descuentos por no cumplir con sus funciones, ¿no? Y eh, como es atentado contra la salud es un delito, tendrían que ser eh, remitidos al Ministerio Público. David, eh, usted mencionaba que nuestros colegas en todo el país, pero usted es representante del Alto, pero la situación es parecida en todo el país, no cuentan con un seguro de salud. Pero usted a la vez también dice que está a favor del de rechazo a la implementación del sistema único de salud que viene eh, rechazando, valga la redundancia, cierto sector del colegio médico. ¿Cómo entendemos esto? No, nosotros no estamos en contra de la implementación del seguro universal. Al contrario, nos parece bien... ¿No? Y, y, y bueno, celebramos esta medida que ha hecho el gobierno porque nuestros afiliados no tienen, no cuentan con seguro médico. ¿No? Cuando un afiliado se enferma, el caso de un compañero nuestro que le dio embolia ¿No? y hemos tenido que hacer colectas actividades para poder restablecer su salud ¿no? entonces esa situación lo viven en todo el país todos los trabajadores de la prensa y no solamente los trabajadores de la prensa ahí están los gremiales los abogados arquitectos que tienen la, están en la profesión libre no tienen esa, esa, esa condición entonces nosotros celebramos que el, el seguro universal pueda seguir adelante lo que no estamos de acuerdo es que paren ya en detrimento, en eh, perjudicando a miles de personas que tienen problemas de salud. No pueden suspender los servicios de salud porque está considerado como un derecho humano. David, entonces usted, como representante de los trabajadores de la prensa, y, y aquí quiero hacerle una pregunta. Si usted, en calidad personal, como David Ticona, o esto lo han hablado en la Federación de la Prensa del Alto, ¿estarían de acuerdo con que se apliquen descuentos a los médicos y personal de la medicina que no asistió a sus fuentes laborales? Nosotros hemos tomado esta decisión eh, en, forma, eh, eh, en el directorio para, eh, para afrontar este, este tema. no. Eh, eh, orgánicamente estamos actuando, también con, conoce este tema nuestro dirigente eh, a nivel nacional, el compañero Héctor Aguilar, conoce de este tema no. y estamos en esa función. Yo eh, eh, eh, he determinado salir eh, al frente porque la Constitución dice que cualquier persona puede interponer una acción popular. ¿no? Entonces, como persona y también eh, representando a en, en mi sindicato, hemos presentado esta acción. Entonces, ¿estarían de acuerdo con el descuento al personal médico? Está, eh, que se cumplan los, los, los, los reglamentos, ¿no? Debe haber seguramente en cada institución un reglamento. Si usted funcionario público, no asiste a su fuente de trabajo, debe haber una, una, una, una, una sanción, ¿no? Entonces, eh, que se apliquen los reglamentos internos de cada institución. Lo que nos interesa a nosotros es que no se suspendan los servicios de salud, que no se suspendan los las cirugías programadas, que no se suspendan los controles a las personas que adolecen de salud. Eso es lo único que pedimos. Ahora, el, el, el, el, el mecanismo de control, etcétera, etcétera, cada institución, cada hospital seguramente, cada, cada municipio tiene sus reglamentos específicos porque los médicos son funcionarios públicos, no son independientes, dependen jerárquicamente de la eh, instancia estatal. Por eso es que nosotros pedimos que se sancione las personas que no cumplen su función como funcionarios públicos. David, muchas gracias por este contacto. Estaremos eh, contactándonos nuevamente. Gracias, Diego. Hasta luego. David Ticona, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa del de Alto, que lo que van a hacer es presentar una acción popular en contra de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de, contra el gobierno, las autoridades del gobierno nacional departamental y municipal. Esto por incumplimiento de deberes porque no habrían ejercido el descuento necesario por los paros médicos al personal.